Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar del nuevo evento que se acaba de venir en Rackion Latino Dulce o Truco dice Halloween. Bueno, para el mes de octubre hasta el 11 de noviembre dura fiesta de disfraces de Halloween. Obtén recompensas adicionales por usar disfraces, no importa qué tipo de disfraz te pongas, solo tienes que llevar un accesorio equipado obtendrás una bonificación adicional. A ver, aquí dice un accesorio, dos accesorios, bueno, tres accesorios. Bueno, si usas algún accesorio de Halloween, eh, bueno, te van a dar experiencia adicional. El, la, el número dos, la calabaza derrota la calabaza de Halloween. Las rondas de eventos para Halloween están en de vuelta. Bueno, en cada evento seguramente va a salir estas calabazas que tienen que derrotarlo para que te den ex ítem al azar, algunas cosas, a veces solo te dan piedras para refinar nada más Paquete para principiantes, bueno ya me tienen aburrido con este paquete para principiantes Siempre te regalan ítems temporales, así te creas tu cuenta o te creas, bueno o vuelvas al juego también Y te solo te regalan ítems temporales por una semana, después de una semana ya se expiran, desaparecen Y bueno de nada te vale levelear creo que porque para qué vas a levelear a level 99 si ni ropa vas a tener por eso tienes que te, prever todo eso de ahí a ver recolección de letras bueno eso también que todo el mundo tiene que juntar letras dentro de los modos de batalla, golem, etc el combo de criatura a ver al ángel Kanaid. arcángel de atributo fallen amelia de atributo yo no tengo la fallen amelia de atributo pero este sí creo que tengo ya bueno después vamos a ver si es que tengo no eh, a ver qué te dan de regalo te dan ah, ah, te dan un scroll de voz esto creo que no lo tenía tampoco y un punto de evento un random point esta bolsa de puntos al menos están los premios ahora a ver primer consumo de cash porque eh, consumes si nunca has consumido cash te recargas cash te van a regalar el, el, lo mismo pero en los certificados de recash o recache el verde pero siempre dicen que hasta un máximo de 10.000 acá dice de recash pero no están dando los 10.000 mil recash yo cada rato hago recargas realizo recargas y lo único que te dan es 7 mil de recash nada más no te dan eh, los 10.000 mil de recash en esta parte si sí están mintiendo Ya una más de Somni Siempre son esta empresa, siempre mienten todo A ver, consumo de cash semanal Bueno, esto tampoco no nos interesa Los consumos de cash evento de cash Solo hay evento de cash que te van a regalar Inclusive las criaturas te van a regalar Como vemos, si es que consumes cash eh, También quería hablarles de eso De la a, a todo el mundo, uh, creo que han estafado con esto de ahí. Habían dicho que consumíamos mil de cash en los periodos que nos habían dado antes para que nos entreguen a fin de. Bueno, en el nuevo evento, y a mí no me han dado esas criaturas. O será porque he reclamado. Puede ser también, quién sabe. A ver, dice Kill Count Evento los eventos de kills, está más o menos los eventos de kills 5 días, 20 días, 50 kills, uh, está más o menos hasta 200, 500 si sí, puedes llegar a, a algunos hasta 1000 pueden llegar 5000 sí bastante difícil los mejores clanes, ah, si ya me tienen aburrido con esto a lo mejor, lo reúne tu clan y pelea uh, hace mucho tiempo ya se perdió la verdadera esencia de los clanes, ya no existe clanes ya en, en realidad ya no existen clanes de prestigio o clanes de nombre que hagan respetar en realidad. Por eso yo también dejé la guerra de clanes o dejé de jugarlo porque ya no encontraba competencia en serio. Muchos clanes mediocres no, o no, no juegan bien ya en serio, ya juegan por jugar. Lo único que ves ya es gente jalando su cable, bugueándose usando trampas para ganar y bueno lo único que se ve es eso porque ya no hay nada, ya no hay, ya perdieron la esencia de jugar guerra de clanes también y encima tienes que jugar creo que en este mapa que dice ah, ya, vamos a bajar recompensa a su 30 mil de recash nada más tan poquito por ser el primer lugar, no me conviene ya si el clan tiene puntos de experiencia obtendrá recompensas, nuevos usuarios bueno, los nuevos usuarios también le van a dar algunos ítems temporales, Shadow Human monsters Level 50. A ver, periodo, todo o siete días, siete días, ¿para qué me sirve? Ya no regreso al juego, entonces acumula rondas jugadas. Ah, esto sí, a veces cuando tú vas acumulando rondas te van regalando algunos regalos que te pueden ayudar en tu cuenta, porque cada o salir del top eh, dentro de la sala y ese tipo de cosas. Elige tu nueva criatura celestial nivel 99 durante el periodo o podrás la oportunidad de, de obtener la criatura celestial. Allá viene por niveles. Seguro al azar. Comparte el video, ah, su ¿so quiere que hagas tantas cosas para que te den la opción, seguramente te van a dar también temporal. Eh, <ríe> a ver, ya, bueno, vamos a ver actualización Tronos sin rey. A ver qué hay en trono sin rey, no hay nada, ya bueno vamos a entrar a mi cuenta, yo voy a entrar a mi cuenta, esta es mi cuenta, eh, me he dado cuenta que también en la otra sala o mejor dicho en nuestro otro servidor de Rackion, muy poquitos juegan como vemos, aquí está Perú, 139 personas nomás, si es que a ti te gusta este tipo de cosas trata de no ingresar aquí. Tarde o temprano, si es que ven muy pocas personas conectadas en este servidor, lo van a eliminar Como han hecho otros juegos, lo van a eliminar y vas a perder todo tu avance que has tenido en este juego Esto, eh, si es que las personas no visitan o no entran a este servidor que tienen aquí instalado también en el mismo Rackion eh, Seguramente lo van a cerrar y todo tu avance lo vas a perder, bueno eso ya es decisión de cada uno yo lo único que juego ya es Rakion Latino porque Rakion Steam también lo malograron lo malograron igual que todo el Rakion y bueno jugamos esto y vamos a entrar estando en mi cuenta según dijeron ellos que me iban a enviar el regalo que de las nuevas criaturas a mi cuenta y no ha llegado nada como vemos esto es un set que me dan por estar jugando en una, bueno, una computadora que tiene el símbolo de café estos son los premios que tengo por un... bueno, esos premios pack, eso nada más, no me han dado la criatura, como vemos, ya vemos que son estafadores en realidad, porque te estafan con el cuento o te engañan que tienes que consumir cash y te van a regalar y nunca te va a llegar el regalo o a veces yo pienso que lo hacen al dreide porque uno cuando se queja o cuando uno hace este tipo de videos quejándose que bueno que no te han enviado los regalos o los premios que ellos anuncian, eh, seguramente se la pagan contigo y no te envían los regalos bueno este es de aquí, de un premio pack B o C, no sé lo que tengo y bueno, y como vemos todos mis, todos mis certificados también ya los estoy vendiendo de a poco ese Para recuperar algo de todo lo que he invertido Así se vende, lo mismo tienen que hacer ustedes Si es que... Tienen que buscar sus maneras de dar ingresos, bueno yo le doy vuelta a todo, la mayoría de gente piensa que yo gasto dinero por gastar Y bueno es seguramente es persona que no usan su cerebro o no piensan, una persona pensando obtiene hasta resultados o ganancias de este tipo de cosas Pero lo malo que no cumple, esa empresa somnic siempre miente y no me ha dado la criatura como vemos Esto solo el, el, este de acá no vale para nada porque no lo utilizo, a veces nomás y bueno, no me han dado la criatura, en ningún momento me han dado la criatura y bueno, eso vendría a ser todo del evento no, no, oh, oh, no está en venta la criatura nueva, de, porque lo iba a probar así aquí está en venta 30.000 de recachazo <risa> y solo son y mira el ataque que tiene, solo 100 es como decir un ángel nada más un poquito, poquitos ataques, en serio eh, ma, parece que es solo un ángel, un ángel de esto que te, nosotros tenemos disfrazado, nada más. De repente le han aumentado algunas cosas más. ¿Dónde están los ángeles que yo tenía? Esto de acá, como este arcángel, ese tipo de cosas. Esto de acá, o el, el otro ángel normal, ya no lo tengo, creo que también. Acá también, arcángel normal. Ah, verdad, me falta el, el ángel, no tengo el ángel, ya lo he eliminado, o lo he vendido, o lo he regalado, creo que. Ya bueno, hasta aquí sería el video, espero que les haya gustado, ya saben cómo viene este evento Traten de comentar qué les parece que no me han entregado las nuevas criaturas Y bueno, es una falta más, eh, si es que no sabes a qué me refiero Les voy a dejar el video al final para que ustedes vean que yo hice todo lo que me pidieron Para que me vean las nuevas criaturas y no me, no me los mandaron Oye, ¿por qué no sales ahí? Ya bueno, hasta aquí sería el video y bueno, voy a... Y muchos me preguntan por qué no haces muchos videos de Rakion. En realidad yo no hago videos porque esta gente o estos administradores de Rakion son lo peor. Son personas que no cumplen sus tratos, son personas que no cumplen con las ofertas que ofrecen eh, y cada vez en vez de mejorar el juego lo, lo empeoran más. Y bueno, son, en pocas palabras son ineptos, en serio, la gente inepta no sabe administrar un juego O no lo va a llevar por el buen camino, tarde o temprano va a fracasar este de aquí Y bueno, yo voy a seguir subiendo juegos, eh, mejor dicho, videos de este videojuego mientras me lo permita O mientras tenga ganas también, porque a veces no tengo ni ganas ya de jugar el juego Porque, en realidad, porque la administración es la peor que he visto en todos los videojuegos hay videojuegos que también se equivocan, bien feo en esto de administrar sus juegos pero esta empresa es de lo peor en serio, siempre han fallado así con los premios uh, yo no me quejo del premio, yo sé que también estos son así, son medio estafadores ya sé que son así, pero a veces eh, apego a que tengan un poco de criterio o razonen y bueno, y entregan lo acordado, porque ellos están ofreciendo algo, si no, no ofre deberían ofrecer nada. Hay mucha gente que se recarga conmigo también y les ofrecen eso y no les llega lo acordado. Y bueno, a mí me empiezan a reclamar ese tipo de cosas, en algo que yo no tengo nada que ver, ya eso depende de esta empresa. Ya bueno, hasta aquí sería el video, no me voy a amargar, <risa> que la vida es bacana. Bueno, espero que les haya gustado y será hasta un próximo video.